Saludos a todos los participantes del curso UNEDCOMA Emprendimiento e Innovación Social. Os quiero presentar una idea que me encantaría que os gustase y no me molestaría en absoluto que alguien más centrado en materia la mejorase y la pudiera poner en práctica. La necesidad social en la que me centro es la de los desempleados de larga duración. Observando la pirámide de Maslow veo que todo se desmorona. Falla la base... Falla el tejado. ¿Y si pudiéramos conocernos, restaurar nuestra estima, restaurar nuestra confianza, ganarnos el respeto, tener éxito, desarrollar nuestras habilidades, resolver problemas? ¿Tenemos tiempo, ideas, habilidades, tecnología casera, espacios públicos? Tenemos mucho que demostrar. Primeros pasos, pues nos ponemos en contacto Ponemos en común nuestros recursos, cada uno en la medida de sus posibilidades. Recursos también son ideas. Decidimos a quién vamos a ayudar. Porque vamos a hacer algo, pero vamos a hacerlo para alguien, para un proyecto cercano o un proyecto que ya está en marcha. Creamos un vídeo y lo colgamos en YouTube. Esto seguro que conseguiremos. Ampliar nuestro círculo de contactos. Conocernos un poquito mejor hacer algo que nos gusta, tener rutina y problemas, como antes, y esto es lo que nos gustaría conseguir, viralidad, publicidad, dinerito para autofinanciarnos, entonces sí que crearíamos realmente la empresa social, ¿y por qué?, porque estaríamos trabajando por hacer un mundo más solidario, ¿por qué no?, Quiero resumir mi proyecto en tres, en tres palabras, preparados, cámara y acción.